Así lo encontraron a Sergio Denis tras caer del escenario. Las primeras imágenes, tomadas por sus propios fans, luego de precipitarse al pozo que hay al costado del escenario en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. Foto y video de un momento estremecedor. Nuevo parte médico de Sergio Denis, su estado clínico empeoró. Este martes, el Hospital Ángel Cepadilla brindó a la prensa el nuevo parte médico sobre la salud de Sergio Denis, quien sufrió un fuerte golpe mientras daba un show en Tucumán. La doctora Olga Fernández indicó que Denis mantiene su cuadro grave y con pronóstico reservado. Además que mejoró el traumatismo pero no se puede hablar de una mejoría hasta las próximas 48 horas. Detalló que el estado clínico general empeoró y que se mantiene muy crítico. Habló la hermana de Sergio Denis: está en las manos de Dios. Nora Hoffman rompió el silencio tras el delicado estado de salud del artista, quien cayó al vacío desde un escenario mientras estaba cantando en Tucumán. Los detalles, en la nota. Tras el terrible accidente de Sergio Denis mientras estaba en pleno show en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, su hermana Nora Hoffman rompió el silencio. Él estaría por la mitad del show, porque estaba haciendo te llamo para despedirme cuando se cayó. Sergio Justo andaba muy feliz por tocar esa canción, expresó debido al delicado estado de salud del hombre de casi 70 años. Además, precisó cómo estaba el cantante en diálogo con los ángeles de la mañana. Él está anticoagulado y no le pueden hacer una intervención grande, así que le hicieron una pequeña para poder descomprimir la presión cerebral. A esta altura, No sé si no interviene en no hubo mejoría de nada, el cuadro es muy grave. Quiero que pase todo, está más en manos de Dios que de los médicos". Por otro lado, su hermano Carlos Hoffman ya está en Tucumán y confirmó que el paciente está acompañado por su hijo y que Nora recién llegará el miércoles al hospital. Mientras interpretaba una canción, Denis pisó mal y cayó a una fosa de más de 3 metros de altura. El público se acercó rápidamente a ver cómo estaba el artista y llamaron a una ambulancia. El primer parte médico de Dennis difundido por el Hospital Ángel C. Padilla indicó, paciente de sexo masculino ingresó a las 21.45 horas en grave estado, luego de sufrir una caída con múltiples contusiones. En el ingreso se le realiza proceso de intubamiento y se estabiliza hemodinámicamente. Se realizaron inmediatamente tomografías de cerebro, cuello, tórax, abdomen y pelvis. Los exámenes realizados evidencian edema cerebral, contusiones hemorrágicas múltiples. ¿Qué es la Hemorragia subaracnoidea traumática, fractura temporal izquierda y neumoencéfalo, hemotorax bilateral con fracturas costales. Asimismo, presenta fractura de clavícula y escápula. Se decide colocación de monitoreo en quirófano donde el paciente se encuentra actualmente y, posteriormente será trasladado a unidad de terapia intensiva. En estos momentos el paciente presenta pronóstico reservado, dice el informe firmado por la doctora Olga Fernández. El director del teatro donde cayó Sergio Denis, teníamos previsto tapar la fosa. Habló Raúl Armisen, director del Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán, lugar donde el artista sufrió un grave accidente mientras se presentaba un show. Sergio Denis estaba interpretando el tema Te llamo para despedirme cuando cayó en una fosa de casi tres metros, ubicada delante del escenario. Rápidamente lo trasladaron de urgencia al Hospital Ángel Cepadilla, donde se encuentra internado en grave estado. De acuerdo al parte médico, el artista presenta un edema cerebral, contusiones hemorrágicas múltiples, hemorragia subaracnoidea traumática. Fractura temporal izquierda y neumoencéfalo, hemotórax bilateral con fracturas costales. También tiene fractura de clavícula y escápula. Este martes. El director del teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán, Raúl Armisen, se refirió a lo sucedido desde el hospital donde se encuentra internado Sergio Denis. Esto te rompe el alma, dijo en declaraciones televisivas. «Es horrible. Fue un accidente. Estoy esperando un nuevo parte, parece que estaba tomando anticoagulantes, por eso no lo pudieron operar», detalló Raúl Armisen. «Tiene una fisura en el cráneo. Cayó muy mal. Está claro que se resbaló. Fue un accidente, retrocedió y no vio las marcas». Están las marcas con cintas fluorescentes en la plataforma. El resto del límite del escenario tiene luces, explicó. También, dijo que el teatro Mercedes Sosa tiene una fosa, que antes era utilizado por las orquestas. Además, reveló que como ya no se usa desde hace mucho tiempo, tenían previsto taparla para que el lugar quedara más operativo y ya estaban planeando la obra que debían hacer. Esto es un teatro del estado y todo lleva tiempo y expedientes. El expediente, para cerrar la fosa, está terminado y los materiales están comprados. Mañana me entregan los caños para sostener esa estructura que vamos a hacer nueva. Hace dos o tres semanas que empezamos esto, explicó Armisen. Vamos a poner directamente madera y prolongar el escenario. Es una decisión producto de la experiencia porque no se usa. Desde el 2014 a la fecha no hemos tenido problemas. En algún momento, hemos puesto Coca-Cola para que no se resbalaran. Este fue un show más de muchos y salió mal, agregó. Luego del accidente, Carlos Hoffman, el hermano de Sergio Denis. Viajó de urgencia hacia Tucumán. En diálogo con Crónica Televisión, dijo, los muchachos del equipo nuestro me dijeron que él volvió de la platea al escenario y se habrá encandilado. En un momento no vio el borde de la pasarela y ahí fue donde se cayó. Pero, el director teatral descartó esa hipótesis, son especulaciones, no había una luz particular, que lo enfocara, a él. Estaban las luces habituales. Se resbaló, en lugar de ir por el centro de la plataforma fue por el costado.